Telenor te presenta Circo Soleil. 30 personas. 30 personas. <laughs> It's my, my uh, approach. Yes? <laughs> <laughs> próxima pregunta. <laughs> <laughs> Can you speak Spanish? No, you What is the meaning of bazaar? Uh, this that name was created because we wanted to have the feeling of many mixtures, different cultures, different styles, different colors all mixing together. Like you see in a Grand bazaar in somewhere like Istanbul or an exotic country and that's what we have. It's like a big market. It's like a big market, yes. Uh, everybody does a different um, rehearsal or tr working. Most people like Lester, he's been playing music for how many years? Like uh, maybe 25. 25 years. So everybody has a lot of experience Uh, and everyone brings that to the show. But when we created this show, uh, people using part of their skills. And some people, for example, do a warm-up of like uh, maybe two hours before the show. Every everybody usually runs part of their act backstage. Um, whereas other people just do conditioning, like I do Pilates and different things like that, and practice my Spanish with my Spanish teacher. <laughs> ¿Te ¿Eres español? Sí, yo lo español. ¿De dónde eres? De Venezuela. Sí, soy sí, venezolano. <risa> Los que quieren, quieren hablar en inglés en inglés. <risa> <risa> uh, nosotros duramos tres meses preparando el show en Montreal. Se preparó en Montreal en mayo del 2008 y duramos tres meses en creación y terminamos la creación empezando el tour en India en, lo, en octubre del 2018 y a partir de ahí ya empezamos a hacer el tour completo, pero duró tres meses y medio la creación pero duraron cuatro años preparando el show, diseñando los costumes, diseñando, bueno, el compositor componiendo la música y así todo, preparando cada, preparando la carpa, escogiendo los actos, cada acto acrobático llevó alrededor de unos tres, cuatro años para crear este concepto y luego tres, tres meses para montarlo. Yeah, yeah, yeah. He's asking for how how yeah. how did you learn all these amazing words? Uh, this is about this is something every every country we go to. It's my challenge and I really enjoy to dive into the culture and to find these phrases. And to understand people as much as I can, so I'm asking many people, having conversations. We go to yeah. dinner, and yeah, we if there's someone, we, we it's like for us it's a real special to try and find these yeah. points of connection because we don't want to do a show that's over here. We want to connect with everybody. We want everyone to feel like we're at a party together. Nosotros llegamos so, hace thanks. una semana, y desde hace una mm. semana en la playa, en el restaurante con los chicos del hotel preguntábamos con los chicos que manejan, ah, que, dime un mercado local, ah, de repente, cómo se dice esto, cómo dicen ustedes una vaina bien, o de repente, cómo saludan, entonces eh, se va como agarrando cierta conexión con ese gentilicio o esa cosa popular de cada, de cada país a que vamos, y bueno, maestro, Steven en este caso, lo pone en el, el show de manera, porque es el mismo show, pero siempre lo modificamos para adaptarlo al diferente país que vamos. van Depende, depende. ya de cómo Ya. Ella que es cuánto tiempo hemos cada depende. Dos semanas es más creo Y lo más Lo mínimo que do, hemos do, hecho son 18 matter? shows. Y ahorita hicimos 50 shows en Arabia Saudita Entonces va dependiendo Ahorita tenemos 60 shows en New Orleans Pero aquí son 29 Va dependiendo del mercado Depende de la ciudad, si es grande, si es chica Y también depende de, del contrato con el promoter En este caso es SD Concerts Creo que se llama el de aquí este, Y el promoter decide Bueno, yo quiero el show Tres semanas en Punta Cana Cinco semanas en Chile o ¿Ha ocurrido algún accidente? Here? No. Eh, aquí no. Aquí no. Eh, ah, en in... Secret eh, Soul I mean, eh, como, como se dieron cuenta, son, somos seres humanos, igual que todos, ¿no? Entonces, de verdad que aquí muchos acróbatas desafían tanto la gravedad como el peligro, como el todo. Este, pero es bastante seguro. O sea, tenemos un equipo técnico súper, súper. Ellos chequean todo, todas las conexiones, los arnets, el pizza. Mm. Están 24 horas trabajando que nada se caiga. A veces ocurren cosas que, bueno, se cae la trapecita, se para y los vuelve a montar. Porque existe el error humano. Pero sí, es bastante ¿Qué seguro. Qué? ¿Cómo se hace la reacción del público? ¿Cómo la reacción el público de Arabia Saudí? ¿Y cómo se hace el público La de reacción del oh. público en diferentes países. Completamente diferente. <laughs> <laughs> completamente diferente. es mejor? Every country has, yes, Dominican Republic, but no, but this is this is the biggest <laughs> yeah, yeah. reaction we have had. This is like really amazing. It's really amazing that everybody stands up like this at a premiere is very special for us. And I think the you feel with the culture, the different is hot blooded here. Everyone reacting very like, wow, like it's a. Como like el match, de fútbol, ¿sabes? Y así es muy diferente de, por ejemplo, en Saudi, quieren ver un show, pero aquí te sientes que la gente quiere estar en el show. Quieren ser parte de eso. Por ejemplo, aquel show, que hacemos el mismo show en todos los países, duró alrededor de 15, 20 minutos de lo, más de lo normal, solamente por las reacciones. Ahí te digo, porque la, la ovación fue tanta, cuando, por ejemplo, cuando aquí maestro dice, lo compré en la Duarte, la reacción fue así que tuvimos que esperar para seguir el show entonces eso sí lo comentamos o sea es muy rico cuando tenemos full house y la gente reacciona y disfruta el show porque eso hace que uno haga el show con más y este ha sido honestamente no porque estemos aquí el mejor crowd que hemos tenido Mira, eh, de parte de uno de los shows más del mundo y qué lleva? Yo estoy desde la creación de este show eh, bueno es como, como venezolano y como ser humano, esta es la compañía, una de las compañías más grandes del mundo en cuanto a entretenimiento. Y bueno, eh, sobran las palabras de decir que es un sueño cumplido y bueno, este, es, más fácil, es más fácil entrar que mantenerse, siempre digo yo. Pero de verdad, sí, honrado de primero representar a mi país, aprender de todos Aquí hay alemanes, Stevens from Australia, aquí hay alemanes de Nueva Zelanda, ruso... Bueno, de todo, así que yo soy el único latino y una brasilera, que está la, la morenita que baila como breakdance, la bajita. Somos los únicos latinos en el show. Lester, Lester Paredes. increíble, majestuoso Circo Soleil las personas pueden todavía buscar su boleta porque esto termina el 23 de febrero, sin duda un concierto de un show sumamente internacional con estos acróbatas que estamos viendo en estos cortes de video así que las personas pueden buscar en Punta Cana en Hard Hot Rock Hotel o en sede eh, Internacional eh, de Simon Díaz donde podrán saber dónde están vendiendo la boleta. recuerden, esto termina el 23 de febrero pueden venir cualquiera de estos días así que las personas en familia pueden disfrutar de este circo tan internacional como es Circo Soleil